Todo absolutamente podrás encontrarlo en G2A Compra ahora más seguro y barato en G2A Link en la primera línea de la descripción Hey amigo, tú que estás viendo este vídeo Suscríbete si no estás todavía suscrito a la familia Porque es totalmente gratis, tío Suscríbete que estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores Nos hemos vuelto... lo Cos... Venga, a ver si llegamos ya al medio millón Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Para apoyar a la Neox Ah, Ya sabéis que con el código me apoyáis muchísimo Y os lo agradezco tanto que no sé cómo agradeceroslo ya Poner el código, así en un futuro podré comprarme un Lambo o algo que valga pasta Poner mi código que quiero hacerme rico, hombre Os dejo con el vídeo Oh, mama, era verdad, ¿no? Una colaboración con The Walking Dead Está por llegar a Fortnite Además... Parece que será hoy. Pues sí, familia, la colaboración ya ha llegado. Aparte de las dos skins que están viendo en pantalla, parece que tenemos un evento dentro de Fortnite con The Walking Dead. Wow. Un nuevo portal zombie ha sido abierto. ¿Quieren verlo? Si se perdieron el tráiler de la colaboración, se los dejo ahora que dura muy poquitos segundos. Justo en este lugar de la isla ha aparecido un nuevo portal secreto. Un portal que nos conduce al mundo de Walking Dead a través de Punto Cero. Punto Cero ha abierto este portal. Si se fijan, está conectado con Punto Cero. Lo mejor de este portal es que se puede abrir. No todo el mundo lo sabe, ¿eh? Porque solo se puede abrir de una forma en concreto. Fíjense... Que por este lugar no sucede nada, ¿verdad? No está sucediendo absolutamente nada ahora mismo. Está el portal tan tranquilamente, pero no veamos que se abra. Tan solo se están escuchando los ruidos de los zombies. De este lado parece que tampoco se oye nada, ni nada extraño, ¿no? Ni se abre, ni se mueve, ni nada. Pero, fijémonos en esta estela de estrellitas que deja el portal. Eso significa la dirección... ...donde debemos ponernos para poder ver el portal abierto. Así que si nos colocamos este lado y justo damos marcha atrás poco a poco... ...veremos cómo el portal se empieza a abrir lentamente. Y además se ven como zombies por el fondo, ¿no? Los zombies están al lado del portal, parece... Los ruidos que se oyen, lógicamente, vienen también de ese portal zombie del mundo de Walking Dead. ¿Qué creen que podrá suceder con este portal? ¿Podrían llegar los zombies de nuevo al juego en las navidades, como siempre? ¿Con este portal de Walking Dead? ¡Oh, ¡Oh, LOL! Los zombies de esta serie mundialmente conocida no son los zombies más amigables que existan, la verdad. Hay zombies que realmente saben correr y, uff... ¡Qué miedo, loco! Me gustaría ver desde el modo repetición lo que se pueda ver dentro de este portal. ¿Creen que lograremos entrar al portal con el modo repetición? ¡Vamos a investigarlo! ¡Ya! ¡Ya estamos aquí! ¡Oh, oh, oh! Vamos a movernos directamente dirección al portal. Creo que esto puede estar realmente interesante. Oh, wow. Hemos logrado ver lo que esconde el portal más cerca que nadie ¿Será esto el mundo de Walking Dead? ¿Verdad? Oh, oh. ¡Oh, Dios! Se ve realmente de locos No sé qué pueda suceder con este portal Pero solo podemos esperarnos una cosa Un portal es una puerta que conecta un lugar con otro a través de... Punto cero, en este caso ¿Y para qué se necesita eso? Para viajar Entonces... Lo único que podemos esperar es que algo del mundo de Walking Dead llegue por este portal a Fortnite. ¿Qué creen que sucederá? Primera teoría. Se abrirá el gran portal porque todos los zombies llegarán a él y podrán sobrepasarlo para llegar a la isla de Fortnite. Aquí daría el comienzo al evento de Navidad. Segunda teoría. Michonne y Daryl. Están escapando de los zombies y vendrán a salvo a nuestra isla a través del portal sin los zombies. ¿Cuál teoría creen que es la ganadora? ¿Cuál os gustaría más? Os leo en los comentarios a todos amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo familia. Recuerde dejar tu like y suscribirte si te ha gustado y un abrazo enorme. ¡Chao!